Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Hoy martes la iglesia celebra una, una, nos recuerda un acto en la vida de San Pablo, su conversión. Vamos a escuchar en la primera lectura el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, donde él cuenta, narra esa, ese primer momento con el Señor. Cuando cae de la bestia, cuando queda ciego. Esa experiencia maravillosa, Pablo que está persiguiendo a los cristianos, un día se encuentra con Cristo y el Señor lo toca y transforma su vida. Esa es la fiesta de hoy, la fiesta litúrgica. Y yo quisiera, queridos hermanos, invitarlos hoy para que también pidamos, clamemos a Dios nuestra propia conversión, nuestro propio cambio de vida. Tranquilo. Algunos en algún momento dado piensan, no, no tengo perdón de Dios, yo he hecho tantas cosas malas. El Señor nos da nos dé la gracia, de la conversión, del cambio de vida. No hay santos sin su pasado. ¿Quién no tiene su pasado? Pero también tenemos futuro, tenemos esperanza. Así que esta fiesta de la conversión de San Pablo nos aliente para también pedir a Dios, clamar a Dios ese encuentro y que nuestra vida cambie. Porque el Señor cuando pasa por la vida de uno, no lo deja igual. Él lo transforma, Él lo toca.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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la fiesta de la conversión de San Pablo, escuchamos también el envío misionero, el mandato misionero. Es que tener la experiencia de Dios implica que yo no me puedo quedar quietico, cruzado de brazos. Dice la palabra en otro lugar, no se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama. No, la luz el fuego que el Señor ha encendido en nuestro corazón se tiene que traspasar de corazón a corazón, se tiene que traspasar a otros. Que esta fiesta, queridos hermanos, recuerde que tenemos esperanza, que tenemos futuro, que el Señor cree en nosotros, espera en nosotros, está esperando que volvamos. Como el hijo pródigo que fue y vagabundió y vuelve, ojalá volvamos también y ojalá que sea pronto. El Señor nos dé la gracia y la fuerza para una buena conversión. El Señor los bendiga lo libre de tomarle pero feliz día para todos queridos hermanos